Bueno, lo interesante es, ya lo decía el presidente, la verdadera cumbre será la que realicen los pueblos ahí. No solamente... Bueno, hay una visión también de que esto es una contracumbre. En realidad los organizadores están diciendo que qué contracumbre estamos hablando si por un lado son una treintena de países los que van a estar eh, reunidos, incluso no al máximo nivel, sino con un nivel bajo, algo que el gobierno de Estados Unidos está, ha tratado de minimizar. Pero en realidad en esta cumbre de los pueblos va a haber más de 200 organizaciones de, todo, de todas las Américas, incluidos... Eh, los excluidos de Estados Unidos, los que no pueden participar eh, políticamente los que son minorías, los que no son ni demócratas ni republicanos, todos los excluidos van a estar ahí, parte de esta movilización yo creo que eh, lo positivo de todo este movimiento de la cumbre de los pueblos es que han aglutinado a los más diversos sectores estadounidenses y del resto de, de, de la región incluidos los choferes de Uber que van, como parte de su protesta contra sus empleadores, van a ser la punta de lanza de la marcha, la marcha no autorizada, por cierto. Día 10. Día 10. Eh, la marcha no autorizada por el gobierno local, eh, pues va a estar ahí representada. Yo creo que lo interesante es que la sociedad civil cubana, 145 entre instituciones y actores civiles eh, aplicaron, se presentaron, llenaron su formulario para participar en el for los foros de la, de la sociedad civil, los foros económicos, etc. Pocos, muy pocos recibieron respuesta. Y prácticamente ninguno, porque cuando los que recibieron respuesta fueron, se acercaron a la embajada estadounidense en La Habana, le negaron el derecho a procesar su visa, su trámite de visa en La Habana, con la con el supuesto eh, argumento de que no, que tiene que ser en otro país, Guyana, otros países eh, de la región.